Antes de que esto pase, realmente la calidad es muy mala, porque lo hice en el antiguo editor y en la laptop de mi papá. Ahorita ya estoy editando la Mac y ahorita estoy ocupando Firmola, que lo cual hace mejor el video. Pero este video lo ocupé en el antiguo editor y pues voy a tratar de que se vea bien el video y que también pues les guste, ¿no? Bye. Enviamos un saludo especial. ¡Mi que verga, apenas estaba entrando y me mataron. ¡Ay, no mames! Me eché uno. Aquí ya me están violando y apenas estoy entrando. ¡Ay, ay, ay, ¿eh? Apenas empecé y ya tengo 22 puntos. ¿eh? Empecé, tengo 22 puntos. A, mí... No a mí me violó ese güey del bigote. Me agarró por la narga, el hijo de su puta madre. ¡Ay, no ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Y está! Está atrás otra mí, está Mira lo que está la vecina a la vuelta de la esquina. A ver. Viene R Diego Rumbe, Anto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en la oficina aquí. el subdirector. requiere los papeles Francisco, los tiene. Me nah, deletió, el bot Tony, chingate esa. Señor Parra, ¿quién tiene los documentos que le envió el licenciado Francisco? ¿Estoy manqueando yo? diga, diga. Es la cuestión de que si ya tienen los informes de qué de qué de qué. de qué? De que le envió el, el, el, el, el licenciado Francisco. Ay, ya vi un pendejo, ya vi un pendejo, ya vi un pendejo, ya vi un pendejo, ya vi un pendejo. Órale por puto, maté al dian Otro pendejo. Ese mismo, ese mismo Pobrecito del güey, le tocó dos veces Creo que era el mismo, eh Revivió y lo maté lo, Me lo culié Míralo. Pero antes era como esas güeyes que Entrabas a la partida y decías Güey, ¿cómo se apunta en el counter strike? Y me dijeron, güey, es disparar con cadera y yo dije, Ay, ah ya. Porque ahorita es como, como... Que apuntaba el... Ajá, que dispararte desde la cadera Yo dije, no mames, como ¡Así es el huevo, hijo! Ay me decían, sí, güey. No mames. No, pues como que sí está tryhard, ¿no? Para mis habilidades gaming. Me chingo un pollito. Me chingo un pollito. ¡Hijo de puta! Ya me ganaste. 163, así es. 171. Okay. Este es que tú no miras lo que se avecina a la vuelta de la esquina. ¡Ojo, ojo, ojo Ahora de crack Y si, oh, ah, ah otra no, vez oh Que me dieron el bonus Vente, vente, vente Voy a dejar, dejar los ¡Hola, perro mames Verga, si le ¡NO MAMES! No, fuck ¿Y? Mira lo que se avecina a la vuelta de la ¿Te lo violaste? ¿Tengo buga? Tengo buga Atrás, atrás sí. Uy, vas a te dar te un ciro, cabrón Me dijo el profe Oiga, solo pues, no, así no Como de que muy pana, supuestamente pues, Este, con su opinión A ver, opinión o ¿Qué es que significa opinión? Tú dime, o sea, en tus palabras, ¿qué es opinión para ti? No sé. No conozco. Bueno, el punto es de que con su propia Por opinión vez. y su propio pues, criterio, pues, hagan esto, el otro. Le dije, ah, ok, sin pedos. O sea, ya. Y luego me dice.. Este. tarea incompleta. Y tú me veo que con cara de ay cabrón, ¿por qué güey? Si entregué todo, ¿no? Pero ese profe, pues la neta lo respeto, es un señor y todo, pero la neta como que sí se pasa de burger luego conmigo Porque como te digo, o sea, yo le entrego las cosas bien, no, no le escribo, oiga viejo, viejo culeo, que, le, que la peta el coño a culo. Pues no, verdad, o sea, le escribo, oiga profesor, ¿cómo le va? Pero pues ese profe es como de que le dices, oiga profe, ¿qué tengo que hacer? Tarea incompleta, y dices, pues profe no explicó, y el profe nomás te ha en visto <risa> Dices, no, eh ¡CHINGÓN! estoy te voy a funar así es mi propio, en pocas palabras. You just got coconut ¿Tú, ¿Tú juegas Warzone Boy? Nope. No. ¿No? Nope. No. Híjole, se el weón. se el wey, loco. Ya casi están cerca de mi nombre. esto ¿Cómo supiste que somos del Team Mr. Alejandro Z? ¿Cómo lo supiste? Ni idea. Yo no lo sé. Claro que le sobas porque estás en el server de Discord. Le sobas, dice. Por cierto, hora del spam. Por favor, siguen a cons. Este, échame la mano, ¿no, carnalito? Dando este spam. Claro que sí. No, arroba... ahí déjalo, busco. ¡Ja, <risa> <risa> Pero vamos oh, a esperar por eh, ¿a quién quieres darle spam? Al estado de Tlaxcala que no Ok, existe. un spam al estado de Tlaxcala que no existe yo creo Y la neta es un pueblo así de esos acá como Hogwarts y la mamada Pero bueno y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Realmente eh, me tardé un poco en editarlo porque fue una hora en total de, este, de pura edición, realmente. Así que bueno, eh, si ustedes ya se dieron cuenta, utilizamos el Discord de nuestro de mi server, que es Mr. Alex Army Que lo dejaré abajo en la descripción, igual que en mis redes sociales si quieren seguirme. Que son unas fotos muy bonis últimamente. Eh, y saben de que realmente, pues... En este server de Discord pueden hablar de lo que quieran Pueden subir sus dibujos o pueden subir fanarts míos Por favor, suban fan arts míos Pero en serio, me gustaría mucho que apoyaran esta serie con Jugando con subs o jugando con amigos Diferentes juegos Así que si les gusta este video, la meta es de 30 likes o 50 likes O 60 likes Ustedes dicen, pero digo que 60 likes 60 likes es la meta para que haga otro video de este tipo con más amigos Y juguemos otros tipos de juegos Así que bueno, les deseo un bonito día Chao.